Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Chicos, la razón de este video es porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores. ¡Uh! Estoy muy contenta y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Este, la verdad que nunca me imaginé que, iba a que fuéramos a llegar tan, con tanta gente. Y pues, la razón de este video es porque les quiero agradecer a ustedes y por lo tanto voy a hacer un sorteo muy, muy, muy fregón y este sorteo va a ser internacional este yo hice un sorteo cuando llegué a los 2.000 suscriptores y, y nos fue muy bien así que por esta razón quiero hacerles otro sorteo por llegar a los, a los 10.000 no puedo, no estoy emocionada y pues sí chicos este tengo una cajita aquí con todos los premios este les va a encantar porque son puras cosas que a mí me encantan disculpen la iluminación este la verdad es que Estoy planeando comprar una lámpara porque aquí donde vivo no hay buena iluminación y así que pues tengo que improvisar con otras cosas este, pero en fin este espero y no les moleste tanto. Y bueno chicos, vamos con los premios. Bueno, lo primero que ustedes se van a ganar es este, es una vela de Bath and Body Works. Esta es la de Twisted Peppermint. Este, ustedes saben que, que me volví loca con esta. Oh, huele riquísimo este, esta es mía, pero al ganador lo voy a contactar y le voy a decir este cuál vela quiere. Lo que voy a hacer es de que voy a ir a Bath, and Bo Bath and Body Works y voy a. Y voy a oler todas las velas y más o menos decirles que está de temporada en ese momento. Este. Así que voy a ir y le voy a decir al ganador: Esta vela huele a dulce, esta vela huele a esto, y esta velita huele a esto. Así que el ganador va a escoger qué olor de vela va a querer. Esto, más es un ejemplo de lo que son las velas: estas son grandes, huelen riquísimo, hace que toda tu casa huela delicioso. Así que, o oh, si quieren esta, este, ahorita creo que todavía están vendiendo estas de Navidad, este, pero el ganador me va a decir cuál velita quiere. El siguiente regalo les quiero dar unos pinta uñas, este, me encontré uno de estos, este, sorprendentemente me encontré este pinta uña, este, no sé si ya lo tienen descontinuado o no, pero yo tengo el mismito, este, es un color muy muy bonito, este se llama Dream On de Sinful Colors, está muy padre chicos, este, vean el color, es como un rosa morado, está genial, este, perfecto para para cualquier ocasión. ¿no? Y otro que les voy a regalar es. Aquí tiene brillitos este rosas, morados y azul. Se ve se ve que se ve muy padre, es. Este. Así que también se van a ganar esto, estos dos nada más. Les quiero regalar este Lip Gloss Lip Balm de Vaselina. Este me encanta este porque está chiquito. Este, así que les quiero regalar esto porque está muy bonito yo tengo el otro el natural y la verdad que está buenísimo y no me puedo imaginar este que es de sabor así que les quiero regalar este también otra cosa que les voy a dar es este EOS, esto es una crema este esta es una de mis cremas favoritas por el momento este siempre la cargo conmigo este huele muy muy muy rico huele así ligerito no nada fuerte este te mantiene las manos muy suavecitas y por si usas este hand sanitizer, pues a veces te secan las manos por el alcohol. Y por eso siempre bueno cargar una cremita de mano. Así que les voy a regalar esta de aquí. Otra cosa que se van a ganar ustedes es esta bolsita de Victoria's Secret. Este yo la conseguí en un crotch sale, conseguí dos, esta y otra muy parecida, pero la verdad es de que esta no la he utilizado para nada. Así que no sé si al ganador le interese este, esta bolsita, está muy bonita, es rosita con el cierre dorado, le caben muchísimas monedas y dinero. Un monedero es lo que se llama esto, este, y pues está muy bonita, la verdad que, que está muy padre. Lo siguiente que ustedes se van a ganar es algo interesante de la tienda de HM. Este les conseguí, les conseguí estos super mega aretotes extravagantes. La verdad es que se ven. La verdad es que se ven muy muy bonitos. Este, pero no sé, yo no soy de aretes así grandes. Este, están muy padres. Me encantan muchísimo. Así que también se van a ganar esto. Ahora para mis suscriptores hombres, también les tengo una sorpresa. Ay, mira, me encontré una flor. Wow, esta flor es de mi florero, mi... Creo que de... Creo que de otoño. Lo voy a poner aquí mientras, para que no se me pierda. Para mis suscriptores hombres, lo que ustedes se van a ganar es esta cajita. La que, no se crean, Este, pues sí, se van a ganar la cajita, pero lo que hay dentro de la cajita. Este. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ok, lo que ustedes se van a ganar es esta cartera de aquí. Esta cartera es de Tommy Hilfiger. Y. dejen sacarla para que la ver. Este. Cuando la vi me encantó. Este. Tienen ahorita muchísimas, muchísimas promociones en las tiendas. Este. Así que decidí comprarles esto. Es, es una cartera delgadita. Tiene aquí dos compartimentos para que puedas guardar tu dinero, tus tarjetas, tu credencial este chicos está pregoncísima, está delgadita, tiene aquí un logo de Tommy Hill figure y este y el paquete en donde viene está muy padre, este es de velcro, velcro no es como si en español este y la caja es así de no sé hablar español, de leather, de de piel, está fregoncísima, así que si eres mujer y te ibas a ganar el premio, es este, el sorteo, perdón, este, le pueden regalar esto a sus novios, a sus papás, o a su papá, perdón, este, les va a encantar, les va a encantar porque está muy padre la cartera, bueno, en mi opinión, a mí me encantó. Y otra cosa muy, pero muy fregoncísima que ustedes se van a ganar, esto de aquí esto se llama un chromecast no sé si los tengan en méxico yo creo que sí los tienen este pero creo que no es tan conocido todavía este pero de todos modos este chicos este aparatito de aquí lo que haces es de que conectas un cable a tu televisión este estás en tu celular y este hace cuenta que estás viendo videos en youtube y este hay un botón en tu celular cuando lo instalas y todo hay un botoncito este azulito, te, el, el celular te da la opción estos son para los androids, no sé si para los iphones, no sé pero le picas a este y haz de cuenta que esto, como, y esto es como un wifi nomás imagínenselo así para que me entiendan porque es difícil explicarlo y después de apachurrarle a este botón, este... Lo vas a proyectar a tu televisión. Así que en vez de andar en tu celular chiquito, puedes proyectar algo así súper wow. Y si tienes una fiesta, pues wow, es súper padre. Si van a hacer, si van a cantar karaoke o lo que sea. Este, así que puedes hacer esto para YouTube, para Netflix y. La verdad que es muy fácil controlar todo en tu celular porque hace cuenta que tienes como un control remoto en tu celular. También hay programas para instalar un control remoto en tu celular. Pero bueno, en fin, es otro rollo. Esto es Chromecast. Este, busquen los reviews. Si, si quieren, busquen reviews de lo que es este, en YouTube. este No lo voy a abrir porque está sellado. Así que... Pero no sé, chicos. Pero en fin, también se van a ganar esto. Ya sé que los hombres son... este les encantan los electrónicos y todo ese rollo, este también pensé en ustedes para este sorteo, porque si una chica recibe esto es como que, uh, ¿qué hago con eso? Pero chicos, en serio que les va a fascinar, tengas la edad que tengas, si ganas, dile a tu papá que te lo instale para que toda la familia lo pueda usar este y está genial, se los digo, está genial. Desde que nosotros conseguimos el de nosotros, la verdad de que escucho música, vemos Netflix y los videos en YouTube, los karaoke y toda esa cosa, se pone muy, muy, muy, muy padre. Y bueno chicos, eso es todo por el sorteo, espero que les hayan gustado los premios, porque a mí me encantaron esta vez, me encantaron. Y bueno, ahora las reglas. ¿Cuáles son las reglas, chicos? Este es muy sencillo, lo que ustedes tienen que hacer es obviamente estar su suscritos a este canal de Belita otra cosa que tienen que hacer es darle like a mi página de Facebook y seguirme en Instagram eso es todo chicos, eh, si no tienes cuenta en Instagram este, me puedes seguir solamente en Facebook pero lo que pasa es de que yo voy a es que escoger un ganador ya sea de Facebook o de Instagram. No, esta vez no voy a elegir un ganador de YouTube porque la vez pasada fue de YouTube. Pero lo que voy a hacer para esta vez es elegir un, uno de los comentarios de Instagram o de Facebook. Sea en la foto que ustedes quieran comentar. Ahora, ¿qué van a comentar, chicos? Pueden comentarles lo que ustedes quieran. Quieran desde Belita, me gustan tus videos, o Belita, no me gusta cuando esto, o Belita, puedes mejorar haciendo esto, o lo que ustedes quieran. La verdad es que a mí me ayudan mucho sus comentarios, me ponen muy felices, hay gente que de plano me deja comentarios preciosos y pues me enamoro, me enamoro de esa gente. este Me cae la flor, siento que se me cae. Y pues yo estoy muy contenta con esos comentarios. Así que, chicos, pueden comentar, son libres de comentar lo que ustedes quieran. Este, pueden también comentar, este, hola, yo soy Belita, mi, este, voy a la escuela, voy en tal semestre, o todavía estoy en la primaria. Lo que me gusta hacer es escuchar música. Yo los quiero conocer ustedes un poquito más. Este, son libres de comentar lo que ustedes quieran, pero solamente les doy una ideas. Y yo voy a escoger un ganador, ya sea de Facebook o de Instagram. Y después lo que voy a hacer es de nombrar, yo creo que para el... El ganador lo voy a anunciar el primero de febrero para que todos tengan oportunidad de participar en el sorteo y todo. Para cuando sea el día de San Valentín les llegue su regalo a tiempo. Ya sé que son como 14, 13, 14 días, este, pero a veces las paqueterías son lentas, este... Así que el ganador lo voy a anunciar o en Facebook o en Instagram para que estén muy atentos a, esos, a esas dos redes sociales, chicos. Este Y bueno, chicos, espero que hayan entendido bien las reglas. Este Recuerden de comentar lo que ustedes quieran Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy Muchísimas gracias nuevamente por 10 mil suscriptores Y este. espero que nuestra familia de amigos de chicos siga creciendo y creciendo Para que cada vez seamos más y más y más Chicos, en serio que los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos y mucha suerte para el ganador. El que deje más comentarios tiene la oportunidad de ganar. Y bueno chicos, nos vemos en mi próximo video.